Buenas noches y bienvenidas al programa de hoy. Vivimos en un estado de pobreza, donde cada vez son más las personas que no pueden llevar una vida digna y que las medidas aplicadas por el gobierno son insuficientes. Para hablar de ello tenemos con nosotras en el plato a Iván Ayala, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme con vosotros. También tenemos a Miki Carrera, portavoz de Movimiento Nadie sin Hogar. Muy buenas noches, ¿No? Hola, Miki. Hola, ¿qué Muchas gracias. Por supuesto, también tenemos en el plato a Paca Blanco, de Ecologistas en Acción. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Y también a Maite Zalbaza, educadora social y activista en la, de la red Interlabapies. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTV Pobreza y que durante a lo largo del programa irá apareciendo en la parte inferior de la pantalla las víctimas de accidente laboral que ha habido durante este último mes. También como siempre nuestras compañeras nos han preparado un vídeo para introducirnos un poco más en el tema. Los datos demuestran que vivimos en un estado de pobreza, sin embargo la complejidad de los indicadores que miden la pobreza y la exclusión social impiden comprender en toda su profundidad la gravedad del problema. Ser pobre significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y la persona queda excluida, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que se habita. En el caso de España, más del 26% de la población está en riesgo de verse en esta situación y el 9,5% sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Alrededor de 4,5 millones de personas viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, si se humaniza, lo que encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre libros y medicamentos. Una de cada tres personas adultas en pobreza severa está en paro, lo que lleva a creer que el desempleo no define la pobreza severa. De hecho, casi una de cada tres personas pobres mayores de 15 años trabaja. O sea, disponen de un empleo remunerado pero con un salario que no les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. El umbral de renta para considerar que un hogar está en situación de pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad de consumo al año. Esto significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores y con menos de 535 euros al mes si vive sola. Con este presupuesto, esas personas tienen que cubrir todas sus necesidades, vivienda, alimentación, ropa, educación de los hijos e hijas, salud, energía y ocio, entre otras. España es el quinto país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Italia y Grecia. Afecta a un 28,3% de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones. La pobreza infantil se concentra sobre todo en las áreas metropolitanas de las grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La implantación por parte del gobierno de PSOE y Unidas Podemos del ingreso mínimo vital no ha ayudado a paliar esta situación de pobreza, ya que solo el 19% de solicitantes en pobreza severa lo están cobrando. Del resto, el 32,6%, aún espera respuesta o sigue en trámite, mientras que a casi la mitad, el 48,9%, le ha sido denegada. La pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres. Las estadísticas son claras al respecto. El riesgo de pobreza o exclusión social es del 22,9% frente al 20,9% en los hombres. Asimismo, las mujeres han asumido la mayor parte del trabajo no remunerado, pero necesario para mantener a la sociedad en funcionamiento, comenzando por las tareas de cuidados. La subida de precios de las energías y los alimentos han disparado la inflación casi hasta el 10%, pero los salarios no suben al mismo ritmo. ¿Significa esto que cada vez habrá más trabajadores y trabajadoras pobres? Muchas gracias compañeras. Eh, Iván, como hemos visto, es una realidad que las últimas tres crisis han afectado mucho a la clase trabajadora. ¿De qué forma se ha visto incrementada la desigualdad y la pobreza? Sí, bueno, cada una de las eh, crisis eh, ha sido diferente en el sentido de que su origen eh, bueno, pues tiene una fuente diferente y, y tiene un denominador común cada una de ellas, que es añadir una capa de desigualdad y de incremento de la pobreza. Es decir, eso es una característica común en cada una de ellas. La primera de, bueno, de la que estamos hablando, ¿no? La, el 2007 la gran crisis financiera se centró principalmente en, en, bueno, pues en la destrucción de esos empleos en el sector de la construcción. Fijaos que en, en prácticamente dos años duplicamos la tasa de desempleo, desde el 2008 que teníamos la tasa más baja hasta el 2010 eh, eh, duplicamos prácticamente o multiplicamos por dos la tasa del desempleo del 8% al 16% y esto pues muestra básicamente la, eh, digamos la el, el ajuste que se realizó principalmente mediante la cantidad de trabajo y también mediante la reducción de salarios. Esto, unido a que hubo una gestión de la crisis, eh, pues, eh, vamos a llamarla neoliberal, o de conservadora, o como queráis llamarla, hizo que fundamentalmente el coste del ajuste, con las reformas laborales, con las reformas eh, de las pensiones, con la, los programas de austeridad, se concentraran principalmente en la clase trabajadora, porque fueron los salarios los que pagaron esta crisis y el empleo. Eh, claro, esto además dejó un reguero, una capa que no hemos podido deshacer, es decir, fijaos que hasta esto ocurre en 2009, hasta 2018 no recuperamos la renta media en, en España. Esto es una década perdida, básicamente. Justo cuando estábamos empezando a recuperar algunos de los, de los elementos que, que, que, habían, bueno, pues que había hecho estallar por los aires, esta crisis financiera, perdonad, pero se me ha caído esto un segundito nada más. Listo. Eh, justo cuando empezábamos a salir, pues estalla. La, la pandemia, centrándose fundamentalmente en los trabajadores menos cualificados y eh, eh, eh, teniendo un impacto desmesurado en, esa, en, esos, en, es, en esos empleos más precarios, en esos empleos menos protegidos, que arrastrábamos ya una precarización laboral de la anterior crisis, otra capa más. Y ya por último, bueno, pues en, esta, en esta última crisis motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento desorbitado de precio que se añade a los cuellos de botella que ya veníamos por la, eh, sufriendo por la pandemia, pues ha hecho que se concentre el coste en las rentas más bajas, que son las que más dedican eh, las, las, una mayor proporción a pues, transporte, eh, electricidad o calefacción, las que más dedican a alimentación dentro de su salario y, por tanto, que se concentre ahí. Por tanto, tres crisis diferentes, tres capas de incremento de la desigualdad eh, importantes. Eh, bueno, donde más ha afectado esta crisis ha sido en el tema de la vivienda. Eh, Miki, ¿cómo hemos llegado a este punto y cuáles han sido las consecuencias? Eh, bueno, ya en 2012 el conjunto de las personas sin hogar eh, presentaba unas características muy similares al, de, al del resto de la población, ¿no? Eh, quiero señalar para romper un estigma que solo un 15% eh, tiene adicciones y muchos son adicciones a medicamentos psiquiátricos mal pautados o, o que se tienen que gestionar ellos mismos pero voy a dar algunos datos oficiales que nosotros en nuestro colectivo nos gusta trabajar con los datos oficiales para que sea más difícil que nos los demientan ¿no? y, que, y que manipulen que ilustran esto que estoy diciendo ¿no? eh, un 15% de las personas sin hogar trabaja ¿vale? a pesar de tener un trabajo se encuentran en situación de sin hogarismo el eh, 42,5% de las personas sin hogar son mayores de 45 años, es decir, son ese estrato de trabajadores que son desechados por el sistema por cuestión de edad y ya no pueden reengancharse a un nuevo empleo. El 12,3% de las personas sin hogar tiene estudios universitarios, tienen estudios universitarios y sin embargo se encuentran en situación de sin hogarismo. Eh, y el 15,4% son pensionistas. Es decir, personas que tienen una pensión pública también se ven en situación de, de sinogarismo, bien porque es una pensión eh, no contributiva, una pensión baja que no, le permite, que no le permite cubrir su necesidad de vivienda. Esto es consecuencia directa de no tener una protección, una garantía del derecho a la vivienda. Y, y concebir, como decía eh, Iván también, ¿no? y como se decía en el vídeo, concebir el, el acceso a la vivienda eh, únicamente con un enfoque de mercado, ¿no? Eh, ahora mismo tener un trabajo o una pensión no es garantía de poder acceder a una vivienda y cada vez más parte de la población se ve en este filo de la navaja ¿no? eh, bueno, pues sin margen para caer en paro demás porque a lo mejor rápidamente no van a poder pagar el alquiler además del mercado fuertemente especulativo que venimos viendo, no una progresión de especulación salvaje que tiene, tiene que ver con eso ¿no? o sea, si los especuladores ven que el mercado de vivienda da unos altos rendimientos, obviamente invierten en ello y eso es un ...pues es un torbellino, ¿no? Una escalada... Eh, ...que si no hay algún mecanismo de control... ...pues obviamente lo que hace es arrojar gente... ...fuera, eh, fuera de ese mercado, ¿no? Eh, Por no hablar de pobreza energética, etcétera... ¿no? ...en qué condiciones se está viviendo, ¿no? Y con la subida de la luz lo, lo hemos visto, ¿no? Eh, está todo el mundo, bueno, pues viendo a qué hora poner la lavadora... ...quitándose de poner la calefacción... ...esto es algo que desde hace años también se viene denunciando... Eh, y, ...y va en aumento también. Eh, Maite... Aunque todos hemos sufrido la crisis, eh, no a todos nos ha afectado por igual. ¿Cuáles han sido las personas más vulnerables? Por lo menos un colectivo que, que sufre la crisis eh, de una manera muy fuerte, yo creo que son las personas sin papeles, ¿no? los invisibles, que no cuentan, ¿no? Que, que se les niega los derechos de ciudadanía, y, y de, de todo, ¿no? de, de existir, con las crisis pues se criminaliza la pobreza, aumenta el racismo ¿no? uh -huh. eh, y los migrantes vienen a ser como el chivo expiatorio de todo, no, eh, no hay servicios públicos porque hay muchos emigrantes, eh, no hay médicos, no hay sanidad, porque los emigrantes todo se culpabiliza, no, eh, no hay trabajo por los emigrantes, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los colectivos eh, por su invisibilidad ¿no? y por, por esa negación total ¿no? de, de los mínimos derechos de ciudadanía, cuando sabemos que por el trabajo, eh, ahora mismo los trabajos peores, eh, Madrid, en los polígonos cercanos a Madrid hay eh, todos trabajando africanos, en, en cámaras, en los mataderos de pollos, en condiciones de, de temperaturas eh, muy bajas, en la construcción sin ningún derecho, o sea, con, con contratos que ellos mismos les dicen aquí trabajamos con contratos sin derechos y, y es, son gente todo africana, gente sin papeles, ¿no? En, la, en el campo, unas condiciones de contratos de un día ¿no? porque el sistema agrario lo permite por días, por horas ¿no? y todo una, eh, el ser invisible sin papeles pues les, eh, les obliga a la precariedad, a la explotación eh, laboral más grave ¿no? entonces eh, en sanidad pues bueno igual, ¿no? era la exclusión sanitaria pues eh, la Comunidad de Madrid eh, ha borrado del sistema a 14.000 personas de noviembre del 2021 a abril, ¿no? y porque ha cruzado eh, los datos con extranjería. Y entonces, personas en, con pasaporte no tienen derecho a la sanidad. ¿no? Cuando la sanidad, pues hemos luchado por la sanidad universal, pues como sabemos, ¿no? desde el Real Decreto de. Eh, de la exclusión sanitaria, ¿no? pues se han ido eh, dejando fuera a las personas que no tienen eh, permiso de trabajo. ¿no? Y, y pues eh, las mujeres dentro de, de estos colectivos, pues mujeres migrantes pues, y mujeres, ¿no? pues que más eh, todas las empleadas de hogar y cuidadoras, pues han sufrido eh, una crisis tras otra y actualmente, bueno, pues están... Eh, bueno, en la pandemia, pues como cuidadoras esenciales, pero eh, sin ningún derecho, ¿no? En, con, especialmente mi, las migrantes, en, las internas, todo el sector que son 600.000 personas se calcula, 600.000, mayoritariamente mujeres que trabajan sin papeles, sin ningún derecho reconocido, ¿no? Y internas en condiciones de semi esclavitud, digamos y con unos salarios bajísimos, donde no hay ningún control ni ninguna inspección laboral. ¿no? Entonces, eh, pues en la lucha ahora de, por la ratificación del convenio 189, pues viene un poco a destacar este gran colectivo ¿no? de mujeres. Y hablando de personas en situación vulnerable, Paca, tú estás jubilada y además tienes una pensión eh, muy baja. Eh, ¿Son suficientes las políticas sociales que está implementando el gobierno o vamos, ahora sobre todo con un IPC tan alto? Bueno, que tenemos yo ahora? no creo que el gobierno esté incrementando políticas sociales. Cada vez estamos peor y cada vez estamos más pobres. Eh, yo cobro una pensión de 550 euros. Bueno, eh, tengo 73 años y no siempre en todos los trabajos la gente de mi generación ha cotizado. Nos han tenido muchas veces en la economía sumergida y he tenido cinco hijos y he tenido que trabajar con o sin derechos, pero he trabajado porque tienes que mantenerlos. Así de claro. Y al final te queda una pensión de 550 euros, que vergüenza, los tenía que dar. Porque si has sacado cinco hijos adelante es que has trabajado toda tu vida como una negra y encima tienes X cotizado, pues te has pegado toda la vida trabajando. Eh, me parece de vergüenza las pensiones que tenemos los jubilados hoy. Mm, y encima, mm, esa palabra que no nos gusta, que es la carestía, eh, encima nos han subido los precios tantísimo que es que no podemos llegar, es que no llegamos al final de mes. Pero es que además eh, hemos soportado y soportamos los pensionistas a los hijos parados, a los hijos que vienen con nietos y a todo lo que nos echen. O sea, a este país le estamos sujetando y manteniendo a los pobres. Y yo creo que ya deberíamos de estar hartos y salir a la calle todos, para todo, pero eh, parece ser que todavía no nos han machacado suficiente. A mí, los datos que estoy escuchando a vosotros, pues me dejan un poco perpleja, porque claro, tú has explicado muy bien las tres crisis económicas que ha habido, que hemos pagado nosotros. Todos nosotros, y Quique está explicando el tema de la vivienda, que también entiendo bastante del tema de vivienda, porque soy de la Coordinadora de Vivienda de Madrid también. Con lo que cuando llegan las familias, pero sobre todo los mayores, llegan a, a estas asambleas de vivienda, no tienen dónde vivir, no tienen para terminar el mes, no tienen con qué pagar. Los desahucios, que hay cuatro y cinco desahucios diarios en Madrid, la mayoría son de personas mayores, que ya no pueden hacer frente ni al alquiler ni a nada. Se ha desbordado toda la situación económica de este país. Y bueno, todas las ayudas sociales, como el ingreso mínimo vital y de todo lo que presumen desde lo que carecemos, no les llega a la mayoría de la parte de la población afectada. Sí, eh, yo quería comentar una cosa, me, me resuena mucho lo que, lo que está diciendo Paca, coincido en que llevamos demasiado tiempo haciendo equilibrios para sostener una soste situación que es insostenible, es cierto, lo estamos sosteniendo los pobres, haciendo malabares continuamente, y, y cuando has dicho de que no nos llega ni para comer, yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé un poco en el activismo y demás, la gente que reciclábamos comida en los contenedores de supermercados veníamos más de un perfil ideológico ¿no? contra el despilfarro, contra el desperdicio y lo hacíamos de una manera pues, eh, casi simbólica, es decir, recuperábamos alimentos para evitar el desperdicio y demás. Ahora es eh, cotidiano ver a personas mayores y personas de todos los perfiles rebuscando los contenedores, haciendo cola para poder rebuscar en los contenedores y repartirse lo que tiran los, los supermercados porque efectivamente no hay ni para comer. Esa es la realidad que tenemos. Las colas del hambre que la señora Joyce y demás despreciaron durante la pandemia es una realidad terrible. ya o sea, son cientos, miles de familias las que en cada ciudad están eh, tirando con un carro de comida, que es lo que las organizaciones autoorganizadas como, como la vuestra puede, puede, puede hacer. Pero es que eso, vamos, comer que yo sepa es, es un derecho, ¿no? Tener que llevarse la boca. A mismo... Y es algo que debería estar garantizado y protegido. Pero ahora dinero mismo los jubilados no solamente el, el hecho de que nos desahucian, los jubilados es que no tenemos una pensión para subsistir dignamente. Y ahora mismo lo que es otra vergüenza es que a toda la gente jubilada las veas en las puertas de los ambulatorios haciendo cola para poderlos atender. O sea, eh, se está tratando a la generación que hemos luchado abrazo partido y hemos mantenido este país, se nos está tratando a banquetazos. Yo creo que si tuvieran un ápice de vergüenza y fueran de verdad socialistas, o bueno, por lo menos un poco, yo creo que cambiaría el tema porque lo que están haciendo es machacarnos, vamos, es indigno lo que lo que nos están haciendo. Sí, y una cosa que me gustaría resaltar, que yo creo que es súper importante y que lo estáis comentando en la mesa, es... Eh... Eh, en España, bueno, sabéis que eh, existen las pensiones no contributivas, están las contributivas, que son para aquellos sí. que efectivamente han contribuido o han cotizado un determinado número de años. Existe un problema gigantesco con personas que eh, no fueron cotizadas por sus empleadores, esto es así, fundamentalmente eh, tiene que ver con mujeres, y el 80% de las personas que cobran una, una pensión no contributiva son mujeres, el 80%. Esa pensión no contributiva, eh, al mes, bueno, al año, está alrededor de los 5.000 euros, el umbral de la pobreza está en 9.000. Está eh, prácticamente en la mitad del umbral de la pobreza, eh, la pensión no contributiva que cobran 80% de mujeres, no porque no hayan trabajado, sino porque el trabajo, primero, en el caso de que hubiera sido en, en de manera asalariada, no se cotizó por ellas, o en el caso de que no hubiera sido asalariada, simplemente porque eran nada más de casa, no se tiene en cuenta esta, esta situación. Y esto genera eh, un, unas bolsas de pobreza eh, con una brecha de género especialmente eh, concentradas en, en el colectivo femenino, que me gusta, o sea, que quería ponerlo encima de la mesa, pero me parece sí, sí. fundamental, no dentro de Mira, eh, bueno, por eh, poner un ejemplo que me toca personalmente, enfrente mío vive una señora Felisa eh, eh, cobra esta pensión no contributiva eh, y a pesar de ello, eh, todos los eh, todas las navidades guarda un poquito para darle a sus nietos. ¿no? A sus nietos, un poquito. Ahora tenemos que poner un ascensor. Eh, porque la, pues hay muchas personas que no pueden bajar y hay que poner un ascensor, eh, no sabemos si puede pagarlo, ¿no? Y esto es una cuestión que no es una cuestión de quererlo o no quererlo, es que si no, no puede bajar um, a sus consultas médicas, a hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la situación que se vive, eh, eh, para, que, para que os hagáis una idea, el, el, la, la, la, el porcentaje de personas que viven en riesgo de la pobreza en, en 2008 era el del 23%, hoy estamos en el 26. O sea, 2008 eh, han pasado ya bastante tiempo para que hubiéramos podido superar la crisis, pero como decíamos, como las crisis van añadiendo eh, capas de desigualdad y las gestiones de las crisis también, eh, pues est estamos en una situación peor de la que estábamos hace 10, 12 o 13 años en términos de pobreza. Está muy interesante el debate, pero eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para que veáis nuestro pueblecito de ruesta. Muchas gracias compañeras. Eh, Maite, de como ya hemos visto, eh, las políticas sociales no son suficientes para las personas más vulnerables y es ahí donde entráis vosotras. Eh, ¿Cuál es vuestra labor? Bueno. Mm, yo pertenezco a un colectivo, se llama la red Interlavapiés. Eh, somos una red de personas y que nos hemos organizado pues, en torno a los problemas que nos interesa como ciudadanos. ¿no? y especialmente pues es la vivienda, es el trabajo, es la sanidad ahora, ¿no? y no somos ningún recurso institucional, ninguna ONG, ni ningún dispositivo ahí institucional, somos eh, un grupo de vecinos en red, vecinas, que, que estamos contra la precariedad, contra las fronteras ¿no? y contra el racismo institucional, ¿no? contra... Eh, que oculta a todas estas personas que no aparecen ni en las estadísticas que estamos dando, ¿no? en los datos, ahí no, ni cuentan los emigrantes, ¿no? sin papeles. Entonces, bueno, pues nos hemos ido organizando eh, y nos gusta esa idea de red, porque creemos que es esto, ¿no? intentar entre todos eh, apoyarnos y luchar. La, nacimos desde mm, ferrocarril clandestino, también, desde esa filosofía, y, y nos gusta la idea de una red de circo, que está siempre ahí porque somos bastante trapecistas y especializados eh, en sobrevivir, ¿no? en la sobrevivencia de cada día y en el equilibrio, ¿no? Y cuando pues vienen los golpes, las expulsiones, la, el acoso policial, todo esto, y los golpes, y, y caemos por pues siempre esa red que intentamos apoyarnos ¿no? y, y salir con más fuerza, ¿no? que rebota. Entonces, esa es la red de circo es un poco lo que creemos, ahora pues somos gente luchadora por los derechos y reivindicamos, ¿no? entonces, pues generalmente, pues no somos, somos molestos, ¿no? Intentamos a veces ser como, también como la red invisible, a veces, y cuando interesa pues a lo mejor no estar muy presente. ¿no? Es un poco la estrategia también eh, a veces denunciar, pero a veces eh, con las personas emigrantes sin papeles pues hay que estar eh, invisibles también, ¿no? discretamente denunciando y, y haciendo agujeros al sistema. Nosotros, en, en nuestra forma también de, de luchar, pues intentamos ¿no? pues, eh, ahora mismo pues en la sanidad, en la vivienda, pues eh, buscar a las personas que puedan de alguna forma agujerear el sistema sanitario, gente que, que nos ayude cómo entrar a los derechos, ¿no? cómo, y, y bueno, pues ahí, ahí nos movemos, ¿no? Intentar eh, estar en todos los colectivos de, del barrio, intentar crear redes, alianzas ¿no? con la PA pues, eh, continuamente. ¿no? Y, y juntar energías pues para sobrevivir, ¿no? para luchar. Eh, Iván, ¿cómo se explica que en regiones que son muy ricas en producción alimentaria, como algunas zonas de África y toda América Latina prácticamente, son las que más pasan hambre? Bueno yo creo que hay un conjunto de elementos que hacen que la inserción internacional de ciertos países bueno, pues se haga de una manera eh, precaria ¿no? y esté muy, muy sometida a, a los intereses espúreos o a intereses eh, que, digamos, fuera del ámbito del país. Yo pondría algún elemento como por ejemplo la, eh, los regímenes poscoloniales que se establecen en ciertos países, pondría también ejemplo el, el hecho de que durante los años 80 y 90 eh, las grandes instituciones financieras internacionales, con el FMI al frente y el Banco Mundial al frente, impusieron grandes eh, programas de ajuste estructural que hicieron básicamente que estos países tuvieran que ejecutar una deuda, en muchos casos ilegítima y odiosa, pero para poder eh, pagarla básicamente a los inversores internacionales y para poder obtener esta ayuda tuvieron que aplicar, como digo, ajustes estructurales como reducción de, pues, del sector público, privatizaciones, privatizaciones de elementos. Tan, tan, tan esenciales como el agua ¿no? y eh, de infraestructuras básicas para la vida. Y esto les impide generar básicamente un, unos sistemas... Eh, eh, de bienestar adecuados, tienen básicamente eh, la, estos, estas grandes instituciones financieras internacionales, no se preocuparon de instaurar eh, sistemas fiscales progresivos que permitieran generar los recursos para tener gastos públicos que reduzcan la pobreza y hoy en día pues, nos encontramos con, eh, con la maldición de los recursos naturales ¿no? que son países que están plagados de recursos naturales pero que eh, en muchas ocasiones eso, lo, las riquezas de esos recursos no, no solo no van a parar a la población sino que van a parar a grandes paraísos internacionales a través de las redes de multinacionales y de las, eh, y, de las eh, y de las grandes corporaciones. ¿no? Yo creo que muchos elementos, pero desde luego eh, el papel de la deuda y las grandes, eh, las grandes instituciones financieras multinacionales eh, son fundamentales a la hora de entender esta, la situación de algunos países. Eh, Paca, también en un momento donde las personas están siendo más vulnerables, el gobierno está subvencionando a las grandes empresas para que bajen, bueno, se rebajen los precios de servicios como puede ser la electricidad o, o el gas. ¿Estas empresas se están aprovechando de la gente? Estas empresas se están aprovechando de la gente con los beneplácitos de los gobiernos. Eh, el oligopolio eléctrico, bueno, son, todo el mundo sabemos que nos están robando. O sea, somos conscientes de ello. Sin embargo, fíjate, Iberdola tiene más de 3 millones de socios. Con que solo se diera de baja un millón, le hacíamos un buen descalabro. Pero la gente no se va de Iberdola. Por ejemplo, ¿no? hay otras cuatro, hay otras tres, pero no se van. Eh, por mucho que los ecologistas vamos dando talleres de cómo debería de ir de una cooperativa y no continuar en el oligopolio eléctrico... La gente se puede cambiar de compañía de móvil, pero no de compañía eléctrica. Eso por un lado, La, el, el, de, el no mover, ser inamovibles con, con ese tema. Pero luego hay otro, es que esas mismas compañías eléctricas tienen a una serie de gente muy agresiva, que va por los domicilios y llaman por teléfono, donde les ofrecen pues unas ofertas que sobre todo a las personas mayores les es muy difícil negarse. Y esas ofertas son mentiras. O sea, lo que te dan por un lado, te lo quitan por otro. Te voy a poner un ejemplo. El tan traído y llevado bono social, que solo le dan las empresas eléctricas del oligopolio, o sea, que si tú quieres tener un bono social, tienes que ser de Iberdola, de Naturgi, de Unión Fenosa, si no lo no puedes tenerlo. Pero ahora ocurre lo siguiente, que es que el bono social que solo es un tanto por ciento del consumo y de la potencia, no del resto de la factura. Bueno, pues de una factura de 50 euros puede ser un descuento de 5 euros o de 10 euros. Que no merece la pena continuar en una empresa del oligopolio eléctrico por 10 euros. Porque esos 10 euros se los van a quitar con creces, subiéndote otros, otras cuestiones de la luz el sistema eléctrico ahora mismo que hay es ya, ya en sí es un robo el mercado donde tú vas con tu carrito a comprar y llevas patatas judías de todo no y pues, se te ha dado un capricho, has comprado un sobre de jamón pues cuando llegas a la caja te cobran todo lo que llevas en el carro al precio del jamón de la, de la más cara de la energía que en ese momento esté más cara te cobran todas eso ya es un robo eso no tenía que permitirlo el Estado. Pero lo permite. ¿Por qué? Permite el Estado que esas empresas del oligopolio eléctrico actúen así. Pues es muy sencillo. Tienen sus expolíticos metidos en sus asesores. Son asesores de esas compañías. Por lo tanto, es toda una cadena de estafas y de ladrones. Así de claro lo digo. Y... Luego tener, tener en cuenta también que para conseguir un bono social tienes que tener, eh, bueno, tienes que aportar una documentación que muchos pobres no pueden aportarla. Tienes que ir a una trabajadora social a que te haga un informe de vulnerabilidad que la mayoría se niegan a hacerlo y tienes que denunciarlas para que te hagan un informe porque tú le tienes que llevar a la compañía eléctrica que eres vulnerable para el bono social. Si no, no te lo dan. Bueno, para el bono social, para solicitar una vivienda pública, para todo lo que dicen que dan, de ayudas sociales, tienes que presentar ese informe que las asistentas sociales se niegan a hacer. Diciéndote que tienen orden y miran para arriba, no sé si será del altísimo, de que no lo hagan. Entonces, sin en ese informe de vulnerabilidad, los pobres no vamos a ningún sitio y nos niegan el informe. Y luego cuando ya se ponen a hacerte el informe y te empiezan a pedir documentación, bueno, pues hay familias que comparten piso, hay otros que viven a Cinaus, hay otros que no tienen lo que les estás pidiendo, con lo que la mayoría no pueden acceder ni a ayudas, ni a bono social, ni a nada de nada. Todo es una pantomima y una pantalla como para hacer ver que nos están dando algo, pero lo que nos están haciendo es quitarnos. Yo hasta ahora lo único que sé es lo que nos quitan, de lo que nos dan, cuando siempre entre pobres, muy poco, no hay nada. Y lo poquito, lo poquito, esa base, bueno, pues de estar en la calle peleándolo, denunciándolo, enfrentándote, y todo lo que hacemos todos los colectivos, que es pelearnos eh, todo lo que hacemos. Y bueno, pues sí, que quería aprovechar para denunciar este sistema de ayudas sociales como el ingreso mínimo vital ¿cuántos los estamos cobrando? si sí, se les llena la boca de que nos dan y que nos ayudan y que nos protegen, pero es mentira y mientras mientras esas empresas eléctricas donde tienen sus asesores expolíticos o políticos son las que nos siguen robando así de claro nos siguen robando porque eso se cortaba muy fácil nacionalizando las eléctricas se les acababa el robo bueno, Miki, Paca ya nos ha adelantado un poco de cómo está el tema de la vivienda con, con las ayudas públicas. Eh, en, ¿Pero en qué situación está? Eh, bueno, yo creo que el neoliberalismo ha sido muy exitoso implantando su, su modelo y, y usando este tipo de favores, este tipo de pagos a los políticos, eh, ...estas contraprestaciones para que se hagan las políticas que ellos quieren... ...ellos tienen muy claro qué es lo que quieren... ...quieren beneficios, el máximo beneficio posible... ...y si tienen que pagar lo que haya que pagar... ...para que eso se haga, lo pagan... ...y, y por eso tenemos un modelo totalmente contrademocrático... ...el que tenemos en este, en este país ahora... ...si no, nos explicarían las políticas que, que venimos viendo... ¿no? Eh, ...en los mecanismos de protección social... Eh, ...en España también se ha impuesto un concepto neoliberal... De esto, ¿no? que consiste en transferir fondos, fondos públicos a, a manos privadas. Eh, ayudas al alquiler, enormes beneficios fiscales, eh, externalización de gestión de los recursos ¿no? y, y con el, los recursos de las personas sin hogar, pues pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, la inmensa mayoría está gestionada por organizaciones privadas, financiadas eh, con fondos públicos a un coste absolutamente disparatado. Eh, para que os hagáis una idea, ¿no? cada plaza de litera en un albergue de estos, de habitaciones compartidas, es un albergue típico. Eh, cuesta de media mil euros al mes Cada cama, cada cama en una litera Cuesta mil eh, euros al mes En una habitación compartida De 8 de la noche a 8 de la mañana eh, Cuando con mil euros al mes alquilas un pillazo Y tienes a 3-5 personas viviendo en condiciones dignas Pero eh, la opción es otra ¿no? Detrás de esto lo que hay es un modelo extractivo eh, De gestión de la pobreza ¿no? En Madrid, aquí en Madrid, la red municipal de atención a personas sin hogar está en manos de, de una empresa que es propiedad de un fondo buitre, de un fondo de inversión financiero, que se llama Corfin, y la empresa se llama Grupo 5, es una superempresa de más de 2.000 empleados que tuvo unos beneficios en 2018 de 2,7 millones de euros. No una facturación, la facturación fueron, creo que 33 millones de euros, pero beneficios de hacer ese trabajo de gestión de recursos para... Eh, atención social y personas sin hogar 2,7 millones de euros eh, Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos eh, Obviamente, coincido totalmente con PACA La única opción es eh, defender nuestros derechos e imponer que se, que, se, que se protejan a las personas ¿sabes? Por parte del Estado, que para eso se supone que tenemos un Estado de Derecho Para eso se supone que tenemos eh, una serie de estructuras públicas Para, para dar todas estas protecciones, ¿no? que son vamos, las básicas para una, para una vida, ¿no? Sistema sanitario, que está, está en, en riesgo, eh, protección de la vivienda y protección de los ingresos mínimos que te den para, para cubrir tus necesidades, ¿no? Aparte de otros derechos, ¿no? Pero esto, eh, que parece que, según el modelo neoliberal clásico, tienes lo que te mereces y si no tienes es que no te lo mereces, eh, bueno, pues lo que, lo, que, lo que tenemos es lo que decían en el vídeo de presentación, ¿no? ...es que hay millones de personas en España... ...viviendo en el límite de, de, de la pobreza... ¿no? Y, super, ...y superviviendo eso pues... Eh, ...quitando de aquí... ...poniendo de allá... ...pidiéndole al amigo... para ...te lo pago tal... ...o, o pidiéndole a la abuela... Eh, y, así, ...y así vamos... ¿no? ...entonces quizás sí tenemos que... Y hablar. Yo, yo quería comentaros una cosa... ...que se está poniendo de moda además... ...y es que ahora te dicen... Eh, ...te dicen organizaciones... ...y colectivos... Que ahora hay que volver a la dieta de garbanzos con arroz, judías con arroz, eh, lentejas con arroz. Eh, bueno, eso yo lo que comía, yo soy una niña de la poguerra y era lo que comía. Eh, también te vienen diciendo que ahora están de moda las zapatillas de cáñamo. Bueno, pues nos vamos a ver en alpargatas y comiéndole un con arroz. Porque no nos vamos a poder costear otra cosa. Y eso no es una dieta mediterránea. Eso es ser pobre mmm, de solemnidad. Sí. Sí. Solo un ejemplo para eh, eh, para lo que estáis comentando que me parece fundamental. Eh, con respecto a la vivienda, además, eh, eh, hay poco gasto público para el acceso, poca vivienda social, poco gasto público en general, y el que hay hasta hace bien poquito se, tra se, se, se hacía a través de la deducción al IRPF por, por alquiler de vivienda. Eh, se gastaba en el entorno, lo hizo la IREF, un, un, un documento que se llama un spending review que intentaba, aquí en España no tenemos una institución que fiscalice los beneficios fiscales ¿no? No, no, no lo conocemos, no sabemos a quiénes van, no sabemos cómo se distribuye por rentas, pero lo hizo esta autoridad independiente, que no es independiente, pero bueno, lo llaman así la, la, la hizo este estudio a ver cómo se distribuían los, los beneficios fiscales que obtenían aquellas personas que alquilaban una vivienda, que recordemos que se le perdonaba hasta el 60% de esos, de, esos, de esos ingresos Va a subir al 90, ¿eh? con la nueva a... ley de... que plantea el PSOE, va a subir al Quería, 90% de reducción, eh. que es Eso un regalo es. para los. Bueno, pues eh, en 2017-2018, que fue cuando hicieron el estudio, esto eran alrededor de 2.000 millones de euros, más o menos, 2.000 millones de euros, que se concentraban en el decil eh, 90% y 100% de la renta. Esto es en el, en el, en el, en el 10% más rico de, de los españoles. Es decir, los incentivos que nosotros utilizamos para que se incremente el acceso a la vivienda lo que estamos haciendo es básicamente regalárselo a las rentas altas en lugar de gastar esos mil o dos mil euros en la generación de eh, vivienda pública para que accedan directamente las personas que así lo necesitan y este ejemplo yo creo que, eh, que pone de manifiesto cómo se gestiona no, no solo que hay poco, porque es que hay que decirlo, hay poco gasto público para ser el cuarto país en PIB, es decir, que la, la renta que se produce en este país es, es, el, es la cuarta eh, en términos de, de potencia en, en, en la Unión Europea y hay una redistribución del gasto que está por una, un gasto social por persona que está más abajo de la media de la zona euro. Esto no tiene ningún sentido y, entre otras cosas, por lo que estáis diciendo, que es la apuesta decidida por la redistribución a través de los, de los servicios privados de, de empresas que, evidentemente, se quedan una buena fracción de las ayudas sociales ya de por sí muy pequeñitas. En tema de vivienda, perdonad. O sea, la, el, el, el Partido Socialista está haciendo una defensa a capa y espada de los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y del sector inmobiliario o sea, y, y hasta, el punto, hasta el punto dramático y rocambolesco de que el último, el último acto de, de, este, de este teatro es, es que bueno, la Sareb, como sabéis, el banco malo ¿no? que absorbió todos los activos tóxicos de, lo, de los bancos que tenían inversión en ladrillo y iban a, a caer en quiebra eh, se, se asumió por indicación de la Comisión Europea se asumió la deuda de, de esa empresa, de ese rescate bancario se asumió como deuda pública el año pasado, eh, 35.000 millones de deuda pública que, que asume el Estado y que puede quedar impagada y por tanto lo vamos a pagar entre todos pero además el último acto es que eh, el gobierno el, el ministerio en este caso de transportes que, que lleva la ministra la ministra Jiménez, Sánchez Jiménez eh, ha cedido la gestión de, de, de Sareb a, a dos fondos buitres a Blackstone y a otro más eh, en vez de integrar esas viviendas como venimos pidiendo desde hace años en, en ese parque de público de vivienda tan necesario ¿no? entonces eh, eso es lo que tenemos enfrente tenemos enfrente unos intereses muy fuertes y tenemos enfrente determinada clase política que, que defiende esos intereses porque tienen su, su, sus propios intereses también ¿no? entonces bueno eh, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos enfrente tenemos que hacer fuerza y, yo, yo y, sí quería y tener claro lo que ha tenemos salido, antes en las imágenes el tema de la cañada o sea, el tema de la cañada es que no les van a dar luz les van a tener viviendo martirizándolos hasta que se vayan pues porque ahí van a edificar y ahí van a hacer un buen negocio entonces ante su negocio a todo, para ellos todo tiene un precio no tiene valor, tiene un precio uh -huh. Y el precio que tiene es que, bueno, aunque esa gente muera chorros en esa batalla por tener luz, por tener algo tan básico como luz eléctrica, ¿Y, y pues decir, prefieren que, que se mueran y que y seguir haciendo sus negocios. Y quiero decir una cosa, o sea, tiene un precio y en ese precio ellos, insisto, lo que tienen muy en cuenta es la parte de su beneficio. Y os voy a poner un ejemplo también de aquí de Madrid, ¿no? Eh, nosotros hicimos una acampada en el pase del Prado en 2019 que tuvo bastante repercusión estuvimos casi 8 meses de protesta eh, más de 200 personas sin hogar se llegaron a sumar ahí pues cuando desalojaron la campada con nocturnidad de levosía a las 4 de la mañana un 4 de octubre creo que era eh, para, para maquillarla ¿no? pusieron una serie de autobuses y, y acogieron a los que pudieron en, en albergue bueno, pues, la sorpresa mayúscula que no fue tan sorpresa porque, porque ya lo, lo sabíamos ¿no? lo habíamos estado eh, ...investigando, pues la sorpresa indignante totalmente... ...era que de los albergues a las que nos llevaron... Eh, ...bueno, en el albergue Pinal de Chamartín... ...donde me llevaron a mí y a cinco compañeros más... ...había un ala completa cerrada y vacía en desuso... ...y le estaban negando plaza a personas eh, en situación de calle... ...que la necesitaban con urgencia... ...personas mayores, personas enfermas... ...para los que estábamos pidiendo que, bueno... ...que al menos acogieran a esas personas... ...resulta que tienen los recursos de las camas vacías... Bueno, pues porque no es rentable a lo mejor llenar el albergue eh, o poner los recursos que hacen falta ni siquiera esos recursos que ya están ahí las camas con la manta plegada eh, los ponen en, en uso porque bueno pues porque se les descuadran las cuentas ¿no? Entonces, eh, todo esto lo tenemos que, que empezar a valorar y, y también poner eh, tener, tener, hacer nosotros nuestra propia valoración, ¿no? porque ¿qué es lo que nos sale a nosotros a la cuenta? ¿no? Hacer, ¿Es esto que estamos permitiendo que se haga o, o tenemos que exigir otra cosa? Bueno, ¿cuándo vamos a esperar a la sociedad cuando? para indignarnos más, verdad? Esto es indignante todo, y sin embargo, qué conformismo, ahora con la guerra, o sea, estamos diciendo, es un capitalismo salvaje y hay dinero, o sea, que el problema es la gran desigualdad, pero todo la cantidad y volumen de dinero que, que se mueve en manos de cuatro a su beneficio, ¿no? Porque eso, la, la vida de muchas personas no importa. No importa la vida de las personas en no, situación de calle, ni... Importa el precio del gas, el dinero, y sí. importa el precio del armamento Pero, que están vendiendo. Eso, eso es, es importante. Y seguimos optando por la carrera armamentista, sí. que sabemos que es el negocio que más mueve, ¿no? Toda la de fábricas de armamentos que tiene España, ¿no? Entonces todo de es un, un negocio, claro. Entonces todo este negocio, ¿cómo nos lo venden? ¿No? Los medios de comunicación y, y toda la sociedad para que estemos tan dormidos. ¿no? creemos que, que, que hay que hacer la guerra, entonces con, esto, con la guerra, bueno, mejor me adelanto ¿no? a lo que mmm, nos ibas a preguntar, pero nos está demostrando para el tema de regularización ¿no? de, de los refugiados, sí se puede, cuando se quiere, ¿no? en, breve, en, en días se puede regularizar a las personas, se puede organizar albergues, ayudas públicas, se ha organizado una infraestructura que impensable, que no, que no se ha conseguido por ningún otro motivo, ¿no? Y, y, y por, por la guerra de Ucrania, que es genial, ¿no? Pero que, que como ellos, pues a, hace falta que sea para para muchas personas, ¿no? Ha sido posible organizar sí. hasta ayudas públicas, ¿no? Tienes eh, la regularización, el NIE, en, en horas, todo. No es lo mismo sí. ser, blanco, se puede. ser blanco y con los ojos azules claro. y rubio que y no negro, musulmán, no es claro, sí, <risa> Yo creo pero que hay dinero, vamos, que es que estamos... Sí, sí, cuando ellos quieren hay dinero, sí. Sí, eso, es, eso yo creo que es importante señalarlo, ¿no? O sea, es una cuestión de ideología pura y dura. Sí, sí, capitalismo y, y salvaje. Hecho, y de hecho, mantenernos en, en esa precariedad en la que no te tiendas, si te mueves Porque mucho, pues te sales en del tiempo. de la precariedad tío, es que un y negocio. Caes. Negocio. Es lo que le sube el precio de las cosas, mantenerlo y tener, pobre. Y muchas personas trabajando sin cotizar y sin derecho, o sea que hay mucha mano de obra. Pero que mantenernos en esa precariedad en la que, eso, si te sientes inseguro, eh, tienes que aceptar condiciones laborales eh, que no aceptarías o que, o que no te... Eh, pues bueno, es parte también de, es parte del modelo, ¿no? Es, es una herramienta ¿no? para, para tener trabajadores más baratos, para sí. tener poblaciones más dóciles, ¿Eh? Ese miedo a, a, a, a bueno, a, a que si te mueves puedes caerte de digamos, de esa mínima estabilidad en la que estás. Yo creo que la pandemia, una de las cosas que ha puesto a mucha gente delante de sus ojos, era la gran fragilidad de su situación. La enorme fragilidad de su situación. Y, y quizás sí, es el momento de reavivar un poco esa, esa chispa y mirarnos un poco a los ojos y decir si queremos esto que estamos tragando o... Eh, ...queremos empujar otra cosa, porque estamos Fíjate, todos con el agua al cuello. La pandemia podía haber servido para organizarnos... Sí. ...y para ver el mundo de otra manera... ...y sin embargo hemos hecho lo contrario, tenemos poco arreglo. Ha sido un claro ejemplo de doctrina de shock, ¿no? Eso que, que sí. hace años que puso una mi cliente sobre la mesa... Y, ...y luego hemos visto la, la gestión de la pandemia... ...se ha sido una clara doctrina del shock... ...jugando con el miedo de la gente, ¿no? Bueno, está siendo un debate muy interesante... Pero como todos los meses, Bea, nuestra compañera, nos ha preparado un pequeño Briconsejo sobre este tema. Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. La pobreza es un crimen y no basta con denunciarla cada 17 de octubre, el día pactado para señalar esta lacra y acordarnos de quienes peor lo pasan. Y no basta con esto porque la pobreza crea desigualdad, siendo la principal causa existente detrás del sufrimiento de seres humanos que no tienen sus necesidades básicas cubiertas o que no pueden comenzar un proyecto de vida propio e independiente. La pobreza nos hace vulnerables y viene a evidenciar que el Estado, con sus políticas neoliberales, ha fallado dando la espalda a miles de personas que se mantienen en la eterna cuerda floja de la precariedad y la miseria. Muchas de estas personas, a pesar de llevar más de dos y tres décadas en el mercado de trabajo, no conocen lo que es un contrato de trabajo indefinido que les brinde más o menos tranquilidad. Una estabilidad que a su vez les permitiría proyectar su existencia en la sociedad, es decir, trabajar para vivir pero no vivir para trabajar. Y dado que hoy estamos debatiendo sobre ello y los medios de incomunicación ya dejaron de interesarse, deberíamos preguntarnos qué pasó con la medida estrella del gobierno más progresista de la historia democrática de nuestro país. ¿Qué fue del ingreso mínimo vital? ¿Llegó por fin a todas aquellas personas que lo solicitaron? ¿Por qué una medida social supuestamente tan necesaria se envolvió de una trama burocrática tan complicada? El IMV, que se crea como una prestación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos básicos, solo llegó, según una publicación el pasado febrero del Diario Público, a 825.000 personas, de los 2.300.000 que estaban previstas cuando se puso en marcha. Es decir, a un 35,8% de la población que lo solicitó. En el mismo artículo se explicaba que solo un 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza había podido recibir esta ayuda para subsistir. Y a pesar de la realidad ofrecida por los datos, el Estado continúa vendiendo en cada meeting, entrevista intervención de sus miembros la medida como una herramienta que ha salvado a muchas personas, cuando lo único cierto es que la burocracia que ha rodeado los mecanismos de acceso a esta prestación ha denegado tres de cada cuatro solicitudes. Nuestra organización tuvo muy clara la postura ante esta medida del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Y aunque esta iniciativa perseguía que la crisis originada con la aparición del COVID-19 no la pagaran nuevamente las de siempre, no se comprendía el complejo entramado de sus requisitos, en algunos casos difícilmente acreditables, para acceder a estas ayudas. Es por ello que desde nuestra organización denunciamos que lejos de tener una voluntad real de paliar los efectos de la crisis, lo que se buscaba era maquillar la falta de voluntad del gobierno para dar luz verde a una renta mínima. Incluso señalamos que este IMV podía fomentar más aún la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que no aportaban las empresas en forma de salarios dignos y otras condiciones laborales para los millones de trabajadores y trabajadoras de este país y que son quienes, en definitiva, pierden siempre. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias, Bea. Eh, Paca, sabemos que estás esperando tu desahucio. Eh, cuéntanos cuál es tu situación y qué alternativas tienes ahora mismo. Bueno, mi situación es que yo me vine a vivir a Madrid. Es, es, es que tengo que intentar resumirlo. Yo me vengo a vivir a Madrid porque tengo un problema en un pueblo de Extremadura donde, por suerte, estamos ganando el... Complejo Marina Isla Valdecañas, el resort de lujo para millonarios. Yo vivía en ese pueblo, como ecologista nación tuve que denunciarlo, y eso me, me llevó, me llevó a lo que me llevó, que me llevó a sufrir unos años durísimos de acoso de los vecinos, que me acusaban de quitarles el pan y el trabajo, y a vivir en muy malas condiciones. Bueno, pues en todo ese, en todo ese follón... Yo vengo a Madrid porque mi hijo se ha ido a Brasil y ha dejado en su casa adjudicada del ayuntamiento a unos colegas y los colegas me llaman que se van, que si dan la llave a la, al ayuntamiento, la MV o me la dan a mí. Yo llegué, abrí la puerta y dije, uy, aquí me quedo yo. Porque en el otro lado, pues me está yendo muy mal, o sea que me voy a quedar aquí. ¿Qué ocurre? Que estoy en una situación ilegal. Porque según la ley que dicen ellos... Dicen que esas casas no se me puede regular porque yo llevo en esa casa casi ocho años. ¿eh? Intentando regular mi situación y queriendo pagar. No solamente la cuota que me pertenezca, sino la deuda que se acumuló con mi hijo. Me hago responsable de ello. Claro, eh, que me pongan con acuerdo a mi pensión una cuota mensual. ¿Qué ocurre? Que me dicen que eso no me lo van a hacer y que me vaya a la calle. Así llevan siete años. No he conseguido regularlo porque dicen que esos pisos no pasan de hijos a padres, sino de padres a hijos, y que la ley está así que me vaya. Bueno, eh, por más que he hecho, no he conseguido eh, la regulación de ninguna manera. Y en todo esto, claro, como estoy ilegal, me cuelgan el título de Ocupa. ¿Eh? O sea, soy una Ocupa. Ya no me dicen que estoy en una situación irregular, sino que soy una Ocupa. Bueno, a mí me parece que la palabra ocupa me llena de orgullo. Si ya a mi edad soy capaz de ocupar una vivienda y tener un techo, estupendamente, vamos. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que todavía no he recibido una carta de un juez. Lo que han hecho ha sido meterme notitas por debajo de la puerta y llamarme para amenazarme. Bueno, eso es denunciable. ¿eh? Bueno, es pero tampoco puedo, tampoco puedo demostrar. Que me llaman y me amenazan. Y, y que además me no da igual, ¿sabes? Bueno, a ver. Entonces, ah, lo pues, primero que he hecho, como soy de la coordinadora de vivienda de Madrid, es llegar a mi asamblea, exponerlo y hemos pedido una reunión con el gerente de la MVS. A ver qué nos cuenta. Y mientras tanto, yo estoy haciendo la guerra por mi cuenta. Y quiero decirlo alto y claro. Yo, el Madrid, bueno, el Madrid más sitios, pero el Madrid soy muy conocida. Con lo que el desahucio de la paca va a traer cola. Sí. Vale. Y me lo quiero pelear. Me vais a ponerle la puta calle, pero me lo quiero pelear. Uh -huh. Y de momento, pues ya tengo seis colectivos de Madrid que ya me han dicho, oye, te vamos a apoyar a muerte. Con lo que no les va a ser tan fácil coger a una señora de 73 años, que voy con andador, ¿eh? porque tengo la movilidad reducida, a un marido con cáncer de pulmón terminal ponernos en la puta calle, porque además me dicen en las amenazas por las buenas devuélvanos la casa, porque por las malas ¿qué me van a hacer por las malas? Perdona paca, pero has dicho que es la MVS, que es la empresa municipal de vivienda social de Madrid. Sí. O sea flipa, ¿no? Es que es no vivienda social de Madrid, sí, sí. ¿sabes? Sí. Entonces que bueno, estamos dispuestos, estamos dispuestos a presentarles batalla y a plantarles cara para, ¿para qué? Eh, aprovechando pues que soy quien soy eh, denunciar el resto de desahucios a personas mayores que hay en mi situación que les dan mucho más miedo que a mí, porque a mí no me dan ningún miedo yo llevo luchando toda la vida y me voy a morir con las botas puestas o sea, no me voy a rendir a y les va a costar mucho trabajo, y lo digo desde aquí públicamente, les va a costar muchísimo trabajo ponerme en la puta calle como dicen se las van a ver y se las van a desear, porque me lo voy a pelear hasta el último momento. Porque creo que todos los españoles, constitucionalmente, tenemos derecho a un techo. Y más mi marido y yo, que nos lo hemos trabajado y hemos sacado cinco hijos adelante. Y ahora nos merecemos que nos dejen en paz. Y Totalmente. no nos vamos a ir de la casa ni del barrio porque eh, los médicos de mi marido están en el Gregorio Marañón y no salgo de alrededor del Gregorio Marañón porque no me da la gana hagan pues conmigo lo que crean que ellos tienen que hacer que yo sabré defenderme también Ole, ole, sí, sí, sí. ole. Bueno, Mich, estas situaciones están afectando evidentemente a la salud mental de la gente ¿qué relación tiene con la exclusión social y qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, eh... No solo afecta a la salud mental, afecta a la salud en general. Hombre. O sea, la pobreza y la precariedad afectan a la salud en general. Salud está mental. demostrado que la, que la gente con bajos ingresos se alimenta peor y por tanto su esperanza de vida se acorta, tienen más colesterol, tienen problemas cardíacos, tienen una serie de, de patologías asociadas a la pobreza. Eh, y respecto a la salud mental, por supuesto, ¿no? Y de hecho, bueno, que estrés, que ansiedad, que angustia no te puede generar la situación que está viviendo Paco ahora mismo, ¿no? O sea, eso te carcomia, además son procesos larguísimos que se mantienen durante años, que no te dicen eh, si vas a tener una alternativa habitacional o algún tipo de protección hasta el momento en el que está la comisión judicial en tu puerta. ¿eh? Con y la, y, todos los muebles en la calle, con, y con todos tus libros y tus cosas tiradas por la acera. O sea, es algo que, que, que, te destroza, <risa> no que te destroza, algo que debería estar garantizado por ley, algo que debería estar, está en teoría garantizado por nuestro marco constitucional, efectivamente, pero, pero no se respeta porque hay. Eh, ...huecos, lagunas, por donde por donde se escabullen, ¿no? eh, Entonces, bueno, ya os digo, eh, ansiedad, por supuesto, estrés... ...depresión, depresiones que pueden llegar a ser muy graves... ...depresiones que han llevado a gente a suicidarse... Eh, ...por enfrentarse a una situación de desahucio... ...ha habido algunos casos muy sonados de gente que se ha tirado... ...con la comisión judicial en la puerta... Eh, ...te lleva a todo esto, ¿no? Familias que se rompen porque no pueden soportar la tensión de... ...de, de estar en esta situación... Eh, cada vez más angustiosa, ¿no? Y, y si eso pasa cuando estás en situación de amenaza, de desahucio y todavía tienes la casa, en la calle se dispara, ¿no? En la calle se dispara la ansiedad, eh, el estrés no tienes descanso, es una situación de agotamiento, es una situación muy extrema y, y puede llegar a, a despertarse trastornos mentales, otro tipo de trastornos mentales, de tipo de esquizofrenia, de tipo eh, de este tipo, ¿no? Eh, simplemente por la situación de angustia de estrés y de agotamiento en, en, en el que te ves, ¿no? cuando la situación se alarga tú cuando, cuando caes en la calle mmm, bueno, un mes, dos meses un mes lo puedes sobrellevar pero cuando se empieza a alargar la cosa llevas dos meses eh, se empieza a alargar y, y ves que te enfrentas a cómo funciona el sistema de protección que, que no funciona para nada ¿no? y no ves una hora salir eh, y te enfrentas también a a cómo la sociedad te criminaliza, no, simplemente porque te percibe como pobre, no. O sea, yo me he encontrado con situaciones rocambolescas. Como pobre, como cupa, como delincuente, como ilegal. ¿Qué? Claro, tienes que arrastrar con todo lo que te quieren llamar. Yo ya me he a cositas, me he encontrado con situaciones rocambolescas tales como ir a ir a preguntarle a alguien la hora o ir a preguntarle por una calle que, que no sabía dónde estaba y la respuesta a ser de miedo. Uy, no, no, no, eh, sin escuchar ni siquiera diga, me puede decir qué hora es imposible ¿no? con toda la movilidad y con tal pero te perciben como como pobre o como persona sin techo y y, y automáticamente eh, a, lo que está, a, a lo que estáis hablando Entonces, todo esto te carcome no te carcome quiero, quiero dejar muy claro cómo llegan las familias Tendríais que ver cómo llegan las familias a las asambleas de la paz ¿eh? Que lo que tienes que hacer es cálmate consolarlas porque no pueden ni hablar sí sí eso es que es. tengo el desahucio mañana o dentro de una semana. O sea, es que no hay derecho. ¿Cómo llega la gente a pedirte ayuda? No sabemos si las podemos ayudar o no, pero desde luego lo primero que hay que hacer es calmarlas, consolarlas. Darles un abrazo. Claro, intentar y... decir, mira, vamos a hacer lo que podamos. Sí. No te preocupes. Hay veces que se soluciona, pero ¿cómo llegan? O sea, es que es, eso es para grabarlo, para que esta gentuza vea lo que está haciendo con la gente. Sí, sí, y transmitirle que no están solas. Y yo creo que esa es una de las claves. Decías que, que se puede hacer. Eh, yo creo que como sociedad hay dos cuestiones principales que tenemos que conseguir eh, con urgencia, diría, que es una parte, las que estamos comentando, ¿no? eh, cierta garantía de ingresos suficientes, ¿no? que es algo que está fracasando tanto con las pensiones como con las ayudas de inserción como con el ingreso mínimo. Está fracasando ¿no? y habría que empujar hacia una renta garantizada, es decir, que no haya esos huecos en los que si te quedas en paro y no has cotizado lo suficiente, te quedas varios... Eso es una de las cosas que empuja a la gente al sinogarismo, ¿no? De pronto tienes un empleo precario, eh, se acaba el contrato, a lo mejor no has llegado al año de cotización, entre que pides el... se dan ciertas circunstancias, a lo mejor tus ingresos caen y ya no vas a poder enfrentar el siguiente mes de alquiler o, o demás, ¿no? Esos agujeros. Eh, son los que empujan muchísima gente a la calle ¿no? una, una parte yo creo que tenemos que pelear como sociedad en su conjunto es esta garantía de ingresos suficientes eh, y la otra sería básica Pero hay que unirse Quique porque no podemos estar cada colectivo luchando por nuestra pequeña parcela de lo que estamos y de lo que entendemos en la, la unión hace la fuerza y, no puede, y hay que unirnos y salir todos a una contra lo que nos están haciendo que ya es grande ¿eh? Pues el otro gran pilar que creo yo que es necesario para, bueno, para que aunque la situación sea precaria, no sea angustiosa, es conseguir la garantía del derecho a la vivienda es decir, no puede ser que tú, si tienes un accidente eh, si te separas y caes en una depresión si te pasa cualquier cosa que, o tienes un empleo eso, mm, a lo mejor esporádico, puntual vas sobreviviendo, que eso no suponga el, la angustia de, de verte eh, abocado a, a la calle ¿no? entonces eh, esta garantía del derecho a la vivienda ya os digo, el ministerio tiene muy claro cuáles son los intereses que tiene que defender y hay un conjunto de colectivos hay ahora mismo una iniciativa por el derecho, iniciativa ciudadana por, el, por una ley que garantice el derecho a la vivienda iniciativa ley vivienda para cortar donde hay un montón de organizaciones están las principales organizaciones de vivienda y estamos peleando desde hace meses para intentar que esta ley eh, garantice efectivamente el derecho a la vivienda eh, la ley está ahora mismo en proceso de enmiendas. hemos presentado 60 enmiendas eh, para que se integren y ahora estamos eh, presionando a los partidos para, para bueno, pues para que se den su voto favorable y esas enmiendas mínimas para dar eh, una, una mínima garantía a través de, de la ley del derecho a la vivienda eh, pasen a ser parte de la ley tal y como la ha presentado el gobierno eh, su proyecto de ley eh, no va a servir para nada os lo digo ...entonces es algo que vamos a tener que empujar desde la calle... ...desde la bueno. iniciativa lo que vamos a intentar poner en pie... ...es una campaña de presión de cara a septiembre... ¿vale? ...una campaña de presión que tendrá que ser muy fuerte... ...efectivamente uniendo todas las fuerzas posibles... ...porque estamos todos afectados... ...por esta desprotección del derecho a la vivienda... Eh, ...y la vamos a preparar para septiembre... ...porque es el calendario que estimamos de aprobación... ...para el gobierno porque tiene una serie de compromisos externos... ...con, con Europa y demás... Y, ...y creemos que va a ser en septiembre... ...cuando, cuando la lleven a, a aprobación... Y durante todo este tiempo previo y, y desde el inicio de septiembre vamos a estar presionando para eso. A nivel, mientras tanto, de organizaciones sociales, mmm, bueno me parece que es clave eh, el enfoque vuestro. Eh, que es que las redes de solidaridad sirvan también para tejer vínculos. ¿vale? Porque al final esas amistades, esas conexiones, esas relaciones personales son las que, las que nos rescatan cuando las cosas se ponen mal. Y, y, y creo que eso es clave, muy clave. Y creo que con la pandemia también nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De los sí, solos bueno, que estábamos... La ley de vivienda que se ha llevado al Congreso, ahí está. Todavía no ha salido ni para bueno ni para malo. La ILP que hicimos para la Comunidad de Madrid, para que el Madrid tuviera un derecho a un techo, pues fue a la papelera. O sea, que todas las iniciativas que estamos teniendo, digamos, legales, pues no están sirviendo para mucho. Con lo que yo creo que sí que sobre todo la gente joven del sindicato de inquilinos y de los sindicatos de gente joven que hay viviendo todavía en casa de los padres, porque no se pueden emancipar, yo creo que les ha llegado el momento de que nos llamen ocupas por algo. Eh, Maite, ¿qué alternativas hay para la exclusión, la pobreza y la desigualdad? Déjenme crecer. Lo que estamos hablando, ¿no? Aquí pues pelear y visibilizar más los problemas y, y como decías, ¿no? La, en la pandemia las redes de cuidados en los barrios es lo que a, pudo sostener a muchas personas, gracias a que los vecinos ¿no? salió y formamos esas redes de cuidados, ¿no? Y, y hay muchísima gente en viviendas que están hacinados, que alquilan camas, habitaciones, ¿no? Que unas condiciones en la que no tiene ni derecho a padrón, a padrón, empadronamiento, que es la puerta de los derechos, ¿no? Entonces, eh, el derecho a la vivienda, eh, luchar por esta ley de la vivienda es fundamental y esa es la alternativa. Yo creo, bueno, lo, la primera, no hay aquí nada que hacer si no hay voluntad política, ¿no? Entonces, solo podemos es eh, conseguir pelear porque haya voluntad política, que ahora mismo pues no lo hay, ni por la ley de vivienda, y por las mujeres, yo quiero destacar, empleadas de hogar, tantas mujeres que tienen que vivir eso pues, alquiladas en habitaciones, con dos o tres hijos eh, viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? donde los adolescentes pues, también ¿no? están dando ya eh, unos datos de, de, de, incluso de suicidios muy grandes, y todo viene pues, bueno, agravado por la, por la pandemia, pero son las condiciones de vivienda, y de, de no poder, con unos salarios baj, bajísimos, toda esta gente capitalista que nos está manejando, los políticos, todas tienen empleadas de hogar, mal pagadas, que no están eh, bien eh, con el salario, y no tienen derecho a paro, entonces, en el empleo de hogar es el único sector eh, laboral en que existe el, el, el despido libre, en cualquier momento, el despido libre y sin derecho a paro, entonces, o porque son, trabajan de cuidadoras con personas mayores que mueren y se quedan en paro y no cobran eh, desempleo. No hay posibilidad de cobrar desempleo las empleadas de hogar. Entonces Es el único sector laboral que no tiene ese derecho. ¿no? Entonces estamos, Llevamos 10 años desde que se firmó desde la OIT el, el convenio 189 de regularizar este mínimo de condiciones para las empleadas de hogar. ¿no? Eh, parece que ahora España lo va a a firmar porque, por una sentencia europea, pero también va a ir a lo mínimo, ¿no? Eh, el SOE no va a entrar a fondo a la reforma de la seguridad social y, y del, de, de este Real Decreto que propone trabajo, ¿no? eh, hay 20.000 dificultades en este proceso parlamentario, que va a ser largo, en el que se ven ya las las, las propuestas ¿no? de no eh, reformar la ley de la seguridad social y de reconocer ¿no? porque pues, los cuidados hoy en nuestra sociedad todavía pues no están valorados, no son el centro y, y bueno pues queda pues para los colectivos en los barrios ¿no? como pues eso como redes que, que nos apoyamos ¿no? pero no hay una ley pública de cuidados también eh, no se podrá llegar a poner el, el derecho al desempleo de las empleadas de hogar si no eh, si la sociedad no ha evolucionado en ese sentido de considerar los cuidados algo eh, como un empleo prioritario y que haya una ley pública de, de, de cuidados, que las familias no pueden sostener una cuidadora eh, a, con este salario digno ¿no? que queremos, tiene que haber eh, se tiene que implicar eh, el sistema público en los cuidados y en la ley de la dependencia, que tampoco está funcionando, ¿no? Entonces, eh, pues alternativas las hay y muchas, ¿no? El trabajo, la, la regularización ya para todas estas personas que están trabajando eh, eh, sin ningún derecho, ¿no? Y, y, la, y la sanidad, ¿no? La Iván, sanidad pública perdón, es básico, <ríe> después de la vivienda, ¿no? Iván, ¿existen alternativas diferentes a las políticas sociales...? actuales para revertir estas situaciones? Rotundamente sí, y además eh, las estáis poniendo encima de la mesa y yo creo que, que lo que no falta son iniciativas ni, ni alternativas. Lo que sí falta, como habéis eh, comentado, eh, es voluntad política. A mí sí que me gustaría eh, eh, hacer un alegato en, en, en términos del, del gasto social, porque muchas veces... Eh, todo lo que está asociado al gasto social eh, tiene unas connotaciones negativas, se estigmatiza a las personas que lo reciben, no solo se estigmatiza, sino nada además que es un campo de minas para poder llegar a conseguirlo, lo habéis explicado todos muy bien, no solo es un campo de minas, sino que además cuando llegas es insuficiente para poder salir de, de la situación eh, y encima eh, hay eh, corrientes políticas que eh, están poniendo encima de la mesa toda una estigmatización social eh, para aquel que lo recibe ¿no? con esta este terrible término de la paguita eh, sí me gustaría decir que aquellos países más ricos son los que más gasto social tienen no al contrario uh -huh. Es decir, que nosotros, mermándonos o cercenando nuestra capacidad redistributiva, somos más pobres. Es decir, gastando menos dinero en, eh, la, inclusividad, en, la, inclusión social, en la inclusión social, en la inclusión laboral, en la inclusión de género, gastando menos dinero somos más pobres. Eh, y esto hay que tenerlo en cuenta para confrontar con aquellas opciones políticas que hoy en día son, no sé si hegemónicas, pero están ampliamente expandidas y están haciendo de la insolidaridad y el egoísmo y el individualismo extremo una bandera eh, que, que no había triunfado hasta ahora y que tenemos que yo por lo menos eh, te, lo quiero decir bien claro es el triunfo del liberalismo y de los valores liberales que estamos sufriendo en estos momentos entonces la vuelta a la comprensión de que en una sociedad eh, como lo decía decía hay una, Uh, un vídeo de Arnold Solsenager muy, muy conocido que dice a mí no me gusta que me digan que yo me he hecho a mí mismo porque cuando yo llegué aquí, eh, bueno, pues en primer lugar estaba en una situación de, de una persona migrante pero es que además las, mis amigos del gimnasio me trajeron comida mis, eh, mis, eh, las personas con las que vivía me permitieron no pagar el piso la, el, mi primer empleador me dio un trabajo es decir, yo no me he hecho a mí mismo sino que he tenido una red de personas que me han permitido llegar a ser lo que soy es que todos somos responsables del éxito y del fracaso como sociedad de las personas que, eh, que vivimos y por eso tenemos cierta responsabilidad y por eso este triunfo del individualismo extremo es una pérdida humana, una pérdida social y una pérdida de eficiencia económica que tendríamos que estar luchando eh, contra ella. Bueno, como cada mes, las compañeras eh, nos han preparado un breve repaso de los actos que vamos a tener en los próximos días. Se cumple el centenario del fallecimiento de Ricardo Flores Magón y el próximo 12 de mayo hemos organizado una charla-debate con Miguel Peralta, a las 19 horas en La Maliciosa, calle Peñuelas, 12 de Madrid. El 5 de junio vuelve al Sendero Libertario y esta vez, en su quinta edición, se celebrará en el municipio malagueño de Arriate, enclavado en la serranía de Ronda, discurrirá por el Arroyo de la Ventilla. Más información de la web de CGT Andalucía. Entre los días 9 y 12 de junio, la CGT celebra su decimonoveno Congreso Confederal en Zaragoza, donde se tomarán acuerdos y se elegirá un nuevo Secretariado Permanente. Del 30 de junio al 3 de julio, celebramos una nueva edición de la Escuela Libertaria de Verano en Ruesta. Este año, centraremos los talleres en un tema de actualidad, el antimilitarismo. Más información de la voz de CGT. El 21 de mayo se celebrarán las cuartas Jornadas Ruesta Vive, un reencuentro de los vecinos y amigos del pueblo que CGT ha organizado, junto al Ayuntamiento de Urriés en este municipio de Aragones, después de dos años sin poder reunirse. Hasta el 5 de junio, en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, podéis ver la exposición Duermantí, maternidades robadas en España, 1939-1999. Resultado del trabajo realizado por el fotógrafo Pedro Lange y la investigadora Aranzazu Borrachero, junto a la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Cuarta edición de la imagen de la memoria, organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Estas jornadas anuales pretenden servir de escaparate para las múltiples expresiones que la memoria histórica democrática sigue generando en diferentes disciplinas. Será del 4 al 25 de mayo y tendrá lugar casi 30 actos en Zaragoza, Huesca y Teruel. El próximo 18 de mayo está convocado una concentración de pensionistas contra la no privatización de las pensiones públicas y pidiendo el IPC real, la pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional y una jubilación anticipada sin penalizar, entre otras cosas. Será a las 11 y media en el Congreso de los Diputados. Bueno, muchas gracias compañeras, eh, antes de despedirnos os gustaría añadir algo más Bueno, eh, sí, yo, yo creo que en España arrastramos un concepto del Estado que viene del franquismo eh, en el que el Estado daba pero era ajeno a la, a la ciudadanía, era ajeno a la población ahora que se acerca el aniversario del 15M pues me gustaría recordar que en el 15M eh, creo que esa idea se rompió y se hizo común y han dedicado muchísimo esfuerzo a tapar eh, el recuerdo de esas ideas que se hicieron comunes durante el 15M pero creo que después de la pandemia estamos en el momento de inventar y dibujar el futuro que, que queremos no el que nos quieran imponer, que están apretando mucho para imponernos un futuro gris eh, defender por supuesto todos aún el enfoque de derechos para cada una de las cuestiones y eh, bueno, yo, yo he sido pastor de ovejas y os diré que me duele decirlo, me duele decirlo muchísimo, pero los corderos más dóciles son los primeros que van al matadero. Entonces, bueno, la voluntad política, eh, yo creo que o se compra o se, o se empuja y se fuerza. Tenemos el ejemplo de los camioneros ahí, eh, como paralizando el país, pues han conseguido eh, una respuesta a sus reivindicaciones. Me gustaría mandarle un saludo y un aplauso a los sanitarios de Madrid, que han... ...han empezado una huelga indefinida... ...para reivindicar unas condiciones de, de trabajo dignas... ...y que se acabe la precariedad a la que la tienen sometido... ...porque creo que su salud es la salud de todos... ...y lo han demostrado y han demostrado un sacrificio por todo... ...entonces yo por ser... ...le mando un saludo desde aquí... ...y, y ya os digo... Eh, ...la voluntad política... ...no existe... <ríe> ...entonces... ...si queremos conseguir algo hay que empujar... ...hay que empujar... ...bueno pues yo sí quiero, quiero aprovechar que estoy aquí y que tengo las cámaras para decir que en cuanto que tengan la fecha del lanzamiento y del desahucio, pues me pondré en contacto con todos vosotros y ya desde aquí os pido apoyo y solidaridad. Por supuesto. Vale, pues Muchas gracias a las invitadas por venir y sobre todo a vosotras por seguirnos desde casa. Recordad que el próximo martes 26 tenemos un nuevo programa de Libre Pensamiento y el martes 24, Rojo y Negro en Lucha y nosotras volveremos a vernos en septiembre. Salud y disfrutar del verano.